Entonces, ¿qué, ¿qué tú entiendes? ¿De qué no, se trata todo esto? En la ello? fiscalía se resuelve, vamos a ver qué pasa de aquí para adelante. Pero hay un mensaje, Yo soy inocente. amenaza no, constantemente, no,